Hola amigos, eh, Valentín Sánchez tiene el placer de compartir este momento con ustedes. Este video es motivacional ya que pretendo ser un docente o un facilitador de las TIC en el programa República Digital de nuestra República Dominicana. Eh, como vemos atrás, justamente estoy implementando el uso de las TIC para la grabación del video que hay que subir junto eh, con este para concursar como facilitador. Soy docente en varias universidades, entre ellas ISLA, eh, UTECO, en las cuales me desarrollo en el área de informática. Y Ya que estoy tan ligado a esta área, eh, entiendo que por estas y otras razones, como amo tanto la tecnología, puedo ser un, también un facilitador de las TIC en el programa República Digital. Muchas gracias.